Hola, buenos días, mis curlis. Otra vez estoy aquí. En el anterior vídeo se hablaba de, bueno, de lo estupendo que es estar siempre con vosotros, de lo, lo que me gusta hacer vídeos para vosotras y, y el ver que voy avanzando un poquito a poquito, ¿vale? Eh, también os decía que íbamos a hablar de esto. ¿Qué es esto? Esto es una diadema que lo vende la firma Stradivarius ¿vale? Ya sabéis que pertenece a la marca Enditex que es también pertenece a Zara, eh, Vesca, Unterge, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la compañía esta que es tan importante, eh, es una de las compañías más importantes españolas, ¿vale? Es que exporta un montón de ropa fuera y que tiene sus cadenas, eh, podemos decir que en medio mundo, o casi todo el mundo prácticamente. Eh, la firma Stradivari es una firma que es más o menos es para personas, digamos, se supone que entre 17, 25 años, así, bueno, adoles entre adolescentes, eh, young adult, que se llama ahora, jóvenes adultos, pero de vez en cuando también tiene cosas para personas pues de una cierta edad, 30, 35. Bueno, lo cierto es que yo puedo decir que depende de cómo vistas, ¿Y cómo te combines la ropa? La verdad es que no es una firma que tenga tan poca edad, ¿vale? A no ser que sean cosas concretas, que tengas que ir a otra firma mayor de, de las que tienen, donde ofrecen ropa para personas ya más adultas de 30, 35, 40 años, ¿vale? Pero eh, se encuentran cosas interesantes, se encuentran cosas interesantes que te puedes poner tú también eh, y que te van a quedar muy bien con esto, ¿Vale? Esto eh, lo descubrí estando en Madrid eh, durante la presentación de mi libro Letras Femininas, en el que yo participé con un relato eh, cuyo nombre es Un balcón en embajadores, que tenéis el placer de leer si queréis, en una de mis páginas web, que es curlymanguet.com. Ahí tenéis un extracto que podéis leerlo o podéis leerlo también en Life Motivation Live, eh, donde podéis ver también un extracto de lo que es el texto. Y lo descubrí porque, bueno, tenía eh, tenía que ir al evento y la verdad es que no llevaba un pelo largo, unas extensiones que me había puesto largas y no quería que mi pelo estuviera en la frente porque lo que tenía que hacer para mí me parecía importante, ¿vale? Porque nunca se sabe dónde te puede llevar una, una actividad o algo que vas a hacer en la vida. Y dije, bueno, quiero estar presentable, quiero estar bien, pero no me da tiempo de ir a la peluquería porque fue todo muy rápido, y entonces tengo que ponerme algo. Entonces me entré en estos barrios por casualidad y encontré que tenían este tipo de, de ademas que simulan mucho a los que vamos allí en, en las mujeres africanas se hacen o las mujeres cubanas o sobre todo en, la, en las zonas tropicales, ¿vale? Y me gustó, me gustó. Entonces en principio me cogí, son muy baratos, cuestan 5,99€, ¿vale? Recién me cogí este que es negro que le queda muy bien, queda muy bien, o sea, no le da nada especial, simplemente que te recoge el pelo, ¿no? Me lo voy a poner y ya os enseño el que llevo. Por cierto, me he quitado hoy las extensiones, ya os explicaré cómo he hecho en el próximo vídeo, ¿vale? En el momento vamos a hablar de las demás. Y, ¿veis? O sea... Mmm... Es como, esta es más seria, ¿no? Estas, por ejemplo, si no te apetece eh, peinarte o solo te haces un moño de estos rápido que nos hacemos de vez en cuando, o te pones unas extensiones y no te apetece, y si te has dejado la parte delante y no te apetece, por ejemplo, pasarte el, la plancha o... o trenzártelo, hacerte nada, te pones esto y eso te tapa perfectamente. Para las personas también que a lo mejor que no llevan extensión o no se llevan trenzas y no quieren que les las trenzas ahora que hace mucho viento les vayan a la cara, estupendo también. Tienen varios colores, ya, ya pondré lo que sea en la página web un poquito eh, los colores que tienen, ¿vale? para que podáis verlos y eso, ¿no? No es que varios este vídeo, tengo que decir que varios no me está pagando por, por hablar de, de su producto, al igual que Kiko no me paga por hablar de su producto, pero soy, yo creo que cuando tienes, eres una influencer y tienes un blog un, o un YouTube, a veces tienes que hacer confesiones para que tu, tu, la gente que te ve eh, pregunta a un chat lo que tú llevas, ¿vale? Y por si acaso vais a preguntar, ¿qué llevas curly Manga en este vídeo? Pues curly Manga os dice lo que lleva en este vídeo, que es una diadema de Extraivarios, cuesta 5.99 euros vale entonces me cogí esta que es muy discreta veis los pelos que llevo y me cogí esta la verdad es que me encantaría eh, cogerme unas cuantas como dos más porque el precio está muy bien y cuando termine la temporada quizás ya no los ya no los tenga entonces merece la pena cuando encuentres algo interesante sobre todo yo que estoy en el trópico que hace mucho calor eh, muchas veces no me apetece ni siquiera eh, trenzarme, entonces prefiero llevar el pelo con un moño y poner una de estas que he visto un poco pues este es, un, este es mira qué colores me gustó mucho porque este es azul oscuro, verde, tiene un poco de color, pero es muy combinable, ¿vale? es muy combinable los tienes con flores, para las personas que son más flower power, con, eh, con cuadritos, para las personas que usan más lo que es el típico eh, falda inglesa, ¿no? de cuadros o tipo eh, uniforme escolar, también tienes muchos, muchos, diversos, muchos colores, los tienes también en plan terciopelo, así que estos os los recomiendo porque son fantásticos, la verdad es que a mí me encantan, son estupendos, es que mira. Te los pones y ya está. Ahora mismo ya con moño ya podría salir a la calle a hacer lo que tuviera que hacer, ¿vale? Sin preocuparme. Y eso es todo. O sea, eh, quería hablaros de esto porque la verdad es que me encanta. Os lo repito. Extra 5,99, ¿vale? Un besito. Ah, antes de irme también os voy a enseñar algo también que me compré de la misma firma. Un segundo, vuelvo un minuto. O mejor... Hablamos de él en la otra página, mejor, porque son cinco minutos y no quiero eh, enrollaros muchos. Recordar que tenéis dos nuevos libros de Carmen Mange, eh, que están bajo el nombre de C, Saint-Omer, es mucho más corto. Y uh, tenéis eh, El hombre que subió a la montaña, gracias a una tortuga, y se hizo millonario, o que es un libro de autoayuda, que os va a ir súper bien ahora que empieza el curso, el trabajo nuevo, todo cambia, el frío hay que ponerse a leer con la manta y sacar fuerzas. O podéis tener Carter, eh, la inspectora Carter que es mi primera incursión en el thriller con esta inspectora maravillosa que viene de Inglaterra que está en busca de un asesino en serie que ronda las calles de Madrid, nuestro Madrid. ¿Y qué más? Ah, y tenéis, liberar vuestra mente, free your mind, liberar la mente que es estupenda también, que es un, un diario de auto reflexión donde tenéis ejercicios que podéis hacer vosotros en cualquier sitio, en el metro, en el autobús, en el tren, en casa, con tu marido, tu hijo, podéis hacerlo incluso en familia, así que ir a mi página web webcurlimangue.com ir a la tienda os va directamente a Amazon. Recordar que los eh, lo que es eh, las tarjetas de crédito, los números o vuestros datos personales no van a mi página web, sino que lo que yo hago es facilitaros la, el pasaje, la vía, el metro para que podáis ir a Amazon.com o a Google.com que para que podáis adquirir el libro, ¿vale? Directos a Amazon, hacéis un clic. Apagáis, descargáis y ya está. Así que un besito. Cualquier duda que tengáis sobre los libros, la página, los productos que yo eh, enseño, no olvidéis, por favor, que Curly Manga siempre están on para contestaros. Un besito, os quiero. Chao. Próximo vídeo hablaremos de otro producto de Straudivarius. Pero ya os digo ahora mismo. Venga, chao.